Bienvenidos nuevamente a este segundo módulo del curso de Scratch más Arduino. En el último módulo eh, vimos un poco qué era Scratch, de dónde salía y dimos un poco las nociones para que empezarais a, a jugar con él y a probar cosas. En este segundo módulo profundizaremos un poco más en, en, en los conceptos, en los bloques y en la forma de, de funcionamiento interno de Scratch. Aprenderemos cómo funcionan las variables, cómo funcionan las listas, cómo funcionan eh, las herramientas de dibujo, las herramientas de sonido y al final del módulo, eh, como en cada módulo, tendremos dos eh, invitados, en este caso serán Diego y Tony, que e indagarán un poco más en, en la forma de cómo Scratch trata el sonido, intentando hacer que, que Scratch suene como una conocida canción popular del folclore, del folclore español.